Intermun de Tarragona. Nos donem la benvinguda a aquesta xerrada que forma part dels actes de celebració dels 20 anys de la xarxa d'entitats Som Comerços i Banca Ética a Tarragona, integrada per Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Vicente Ferrer, Mans Unidas, Oxfam Intermón, Una Finestra al Món, Xarxa ECO, Comitè Oscar Romero, AICE Cadicae i Setem Catalunya. Para celebrar y gracias al suport de Ayuntamiento de Tarragona y la Coordinadora por el Comercio y las Finanzas Éticas, la CORDI, hemos preparado un conjunto de actividades que culminarán en la Festa del Comercio y la Banca Ética que tendrá lugar a la Plaza Cursini de Tarragona el día 29 de maig de 10 a 2. Las actes previs van comenzar el día 8 de maig, que es el Día Mundial del Comercio Just, con la penjada a la façada del nuestro ayuntamiento, de la pancarta amb el lema de este año el teu consumo y comienza a cambiar el mundo. El dilluns dia 10, va tenir lloc la roda de prensa del Departamento de Cooperación de Tarragona para presentar todos los actos de Som Comerjos y Banca Ética. El propósito divendres 14, haremos a terme un coloquio amb Gabriela Serra y Eduardo Cantos a la antigua audiencia. Hoy, desde Intermont, os convidem a la xerrada que porta per títol Desenvolupament de les comunitats gràcies al comer just. Com segurament sabreu, Oxfam Intermón és una ONG que treballa per erradicar la desigualtat, la pobreza i la injustícia al món des de fa 65 anys. A més a més, impulsa la producció, distribució i venda de productes del comer just trabajando colza los colza en comunidades de América Latina, Asia y África desde hace décadas. En la xerrada que ahora comenzará, escucharemos en primer lugar a l'Eduard Sagrera, técnico de botigas Comer de Oxfam Intermón, que nos hablará sobre la situación del cacao al món. Después tendremos el testimonio de Juan Manuel Heredia González, responsable de qualitat cualidad y capacitador de la cooperativa de productores agropecuarios Cooproagro a la República Dominicana, que nos explicará la seva experiencia en esta cooperativa. En acabar, responderán las preguntas que nos hagueu arriba para el chat. Abans para os llegiré el manifesto de any. ¿Y tú qué tries? ¿A qué match pasa comer justo? Los consumidores tienen poder. ¿Tienen en cuenta las repercusiones locales y globales del nuestro consumo? Podemos transformar el món en que vivim. Si reivindiquem un consum més just, podem avançar cap a un model que posi la vida dels pobles i la natura al centre. La crisi desencadenada per la Covid-19 ja ha provocat que mentre les grans multinacionals multiplicaven els seus beneficis, les treballadores hagin perdut més de 3 milions euros en salaris des el de l'inici de la pandèmia. Aquest no és un fet circumstancial. I segons l'OIT, Organització Organización Internacional del Trabajo y el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desenvolupament, puede tener efectos devastadores de larga durada en los derechos humanos y ambientales, aumentando la pobreza y la fama, así como el riesgo del trabajo forzoso infantil y la desforestación. Aquests efectos nocius e injustos de las cadenas de subministrament los pateixen més intensamente las dones y las poblaciones del sur global. Para hay lloc para la esperanza. Desde los movimientos de comer just ens organizamos para producir y comercializar asegurando unos pilares básicos compartidos en las finanzas éticas y la economía social y solidaria. La generación de oportunidades para productores desfavoridas. La transparencia y responsabilidad en los procesos de fabricación y comercialización. Las prácticas comerciales justas. Salarios justos y per para las trabajadoras la eliminación del trabajo forzoso y infantil, la erradicación de la discriminación, la de la igualdad de género y la libertad de asociación, buenas condiciones de trabajo, el desarrollo de capacidades y el respeto al medio ambiente. Tenemos el poder de triar un consumo consciente que incluye el comercio y vetle unes unas relaciones comerciales justas para todas las partes, incluso las del sur global. En també también reclamemos a las responsables políticas una reconstrucción justicia a la crisis desencadenada por la COVID-19, para no tornar ahora en los matices errores. Aquest este match, nos al comer justo. Y ahora ya ja paso la palabra a Eduardo Segrera. Eduard, com vulguis? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por convidarme a esta charrada, para mí. Un playa a mes, a un asiento de fa molt Temps, y siempre me ha encantado aquí a vosotros aquí a Tarragona. Eh, a ver, yo explicaré mes, una par mes més breu, sobre cómo está el cacao, al almón, el producto del cacao, y después para la Joana Herrera, eh, y a Comedia La Rousse, que yo creo que es mes al protagonista no? Perquè ens explicarà, des de no para que ella nos explicará desde la República Dominicana realmente al título de al de la charrada de ¿no? que salda seguramente de a las comunidades gracias al comercio, sí que me que también un ejemplo como el Joan, Manel, el Joan Manuel y tal, aquí, con a nosotros y que nos explicará todo súper no? bien. Y ve, yo también voy a Coproagro a República Dominicana y también, bueno, parece incentivo de, de la misma experiencia, pues no? voy a echar hasta allá. Ve, voy a comenzar la charrada, voy a compartir la pantalla. A ver ahora. Oh, no sé si la Valleu. Va. ¿La Valleu, la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Perfecta. Bueno, muy rápidamente la historia. No, no más tendré, eh, porque sí, no sé si la explica la historia. Pero sí que creo que es interesante saber que, que el que cacao, el origen, es no? de América. Es de América. A veces de y españoles y tal, Don Salsa los mayas y los aztecas ya ja, ja el Vull dir que es un, un producto que es realmente muy antiguo no? y que las presas exporta y no? es comença a cultivar también a África. Es diferente del, del café que es al revés. No? El café eh, ve de l'Àfrica, de Etiopía y las presas exporta y se a cultivar también a América. Es curioso porque es un producto tropical, pero el cacao prové de América y no? el, el café prové de, de la de... El café propiedad de l'Àfrica, ¿no? Bueno, aquí una mica de historia, pero aquí te digo que, bueno, lo pero bueno, si entra la una mica toda la parte, así, més de, de la historia está de, del cacao, ¿no? Sí, cuatro, unes dades importantes, ¿no? Bueno, eh, que es un, un, un cultivo muy importante para muchas personas que dependen de ¿no? Que son normalmente patitas eh, producciones, que eso también es bastante importante, ¿no? y eso, ¿no? Que que es un producto donde la variación de precios con las precios bajen tiene un impacto directo en la vida de de millones de personas y de, de, de, de, de familias. No? Bueno, aquí a, a nuestro país y tal, bueno, tenemos un consumo que comparado con otros países es más mesabiad mesabiad no? Pero es un producto que a todo todos los países industrialitzats, donde eh, donde eso no os consuméis més. no y de hecho los países que son realmente productos eh, consumen un poca eh, poc cacao no Tot està... bueno y es una mica explicació de tota la explicación de toda la parda de la colonización no de, part de perdoneu, que esta parda perdón de esta parda la de la colonización no que, que bueno en día también las economías de, del postre no que que ven cómo obligar aquests països a països países a centrarse en algunos pocos productos, ¿no? Para... va eh... es que transmitir a, a la gente, ¿eh? De, que que va repotar. ¿Vale? Y eso, ¿no? Y son productos, sobre todo, muy orientados a la exportación. No? Ve también, un, un factor muy importante, ¿no? De, de la concentración de cómo está el mercado del cacao, porque también explica molta cosa, no cosas. Hay una parte que es el procesamiento del cacao, que están concentradas en muy pocas empresas, por la venta para el consumo final en que ahora está concentrada en, en, en más de la de, de, de un muy tanta en seis grandes empresas, ¿no? Así un impacto y una consecuencia directa aquí que realmente posa el preuda que es ¿no? Vale, así es bueno, ya yo aquí podría más tendrán. Bastante. no es que es un producto que cotitza cotiza la bolsa, que algunas decisiones a la bolsa de Nueva York y de Londres, Vull dir que también mucha especulación volcando al voltant del cacao y vegades en un matiz en eh, puja y baja y de manera muy sutilada, no. Y eso, el problema es que muchas vegades tiene una repercusión muy directa en, en el precio que se paga a las familias a las familias productoras, no. Y, sobre todo, es de cómo está constituida total el mercat, no De normalmente, si puya el, el preu que realmente arriba a mans de, de las personas que la han, que han collit, en aquest caso el cacao, donc, eh, no, no, no puya tanto para ellas. Y, no? en cambio, con baja sí que tiene un impacto muy directo. con baja el preu del cacao tiene un impacto muy directo en el preu que se que paga al final. Y no? es porque, cuando está el poder de decisió estamos muy lluny de països on, on es produeix, no? Bon, bueno, això a molts altres productes però en el cacao és molt evident, no? Després, un factor molt important de, de, de, que tiene té un impacte molt negativo amb el cacau, no? de, de, de, de tota la part al ser petites col·lites i, i tenir una dependència molt forta, doncs también eh, també ja ha sortit a molts mitjans, en molts documentals, hi ha molta explotació infantil al voltant al de, del cacau, no? Dir, Unicef va calcular que al voltant de 200.000 nens en condiciones de esclavitud están trabajando actualmente en la industria del cacao a la África Occidental. No? De los grandes productores de cacao a, a nivel mundial eh, son, sobre todo, Costa y Ghana, pero ahora últimamente también en eh, países asiáticos. No? Muchas veces también para el que serían eh, financiamientos del Banco Mundial, no? que de alguna manera eh, también hacen que, que... Orientan no? cap a que estas economías capa un productes que las presten a un impacto. No? Aquí esta fotografía es de un documental de, de, que se es, que va fer fa poc de Chocolate Case, donde precisamente anuncia toda esta parda de, doncs, tota de esclavitud infantil que hay al voltant de las collitas. Y es bastante evidente porque son economías de la subsistencia. No? y hay poc control eh, sobre todas las empresas que compran este eh, a cacau cacao a la hora de a a de comprar y de, de saber las consecuencias que te son ¿no? es por eso que es va a hacer un protocolo que aquí es el título de, de esta diapositiva, no para que, que acaben de multinacional vaya una mica las dificultades que tenían eh, amb, amb, las denuncias de la sociedad civil en los casos de explotación infantil, entonces van, van veure obligadas a hacer un protocolo, pero realmente que el protocolo ha tenido poco impacto, no? ha tenido poco impacto porque yo pienso que también, a ver, yo no diría que estas empresas son así, es que a no le agrada els seus productes productos que compras donde haya explotación infantil, de no? Es eh, más había un problema de, de de prioridades y de, de a dónde destinan realmente los esfuerzos. Y no? en aquest caso, yo pienso que els esfuerzos de estas grandes empresas no están tan enfocados a las personas y al impacto que provoca las compras, sino que es más en maximitzar el benefici. Ya no? sí que hay muchas buenas voluntades, porque a la hora de asignar, sí, Dios hostia, yo, no, no ens agrada y i, asignemos i un protocolo, pero después ya hay mucha capacidad poca capacidad poder incidir, ¿no? Y es para el tema que da, de, de, de destinar también recursos y prioridades a lo que, que realmente importa, no? ¿no? Que están a mica els los de de la marcat y tal, que tenés a estas grandes empresas, no que son las que al final vayan al preo, ¿no? Es és, és, és a el motivo mutida para la peruda que acaba baixant. ¿no? Y actualmente no, no arriba un tercio del que es pagaba mes de 40 años, ¿no? Es anat baixant ¿no? Otros productos, los productos que realmente se tenen es produeixen i tal los països com el nostre, donde van pujan en canvi los els, els productes més bàsics, no, del del que depenen moltes de les persones, donc, donc, tenen que aquest impacte molt ejemplo, no, per això, per exemple, a Costa d'Ivori, els no? uh, agricultores i agricultors que depenen del cacao doncs tenen un show que no arriba ni al sou mínimo de subsistència, no. I això ha, ha agraujat també a el tema de, de, de la Covid, no, que també ha provocado que la, que la demanda bajese y tal, y también se va debilitar. Bueno, una de las otras cosas que se va fer al el año 2019 es, veient una mica la situación está de, de, de cómo estaban bajando los preus del cacao, es afegir 400 dólares al preu de la tona. Vull dir que si miras per kilo, al final es muy poco, ¿no? y es precisamente buscar un mínimo de subsistencia, ¿no? Udi és, és, está súper denunciado y es muy evidente que Moltagen, que, que, molta que, que sobrevive gracias al cacao, no tiene un mínimo de subsistencia, ¿no? Ya que el protocolo no funciona, ¿no? Bueno, el protocolo da, no, 400 no, ha protocolo no, no, no, diners para si comparamos un kilo o en 250 gramos encara menys y para eso se va a iniciar también una, una campaña no? para dar de, de... va a comenzar una ONG de comercio francesa y tal que después también más tarde eh, de alguna manera donan suport y tal des de otras ONGs de, de tot el món, no per para denunciar que esta situación pero es un ejemplo a mí de lo que está pasando Ostras, donde detectemos que haya un problema, puse una posible solución que no es una solución definitiva de dita, pues ya es más prueba la tona, ¿no? Pero después qué pasa, que no, no, al final no, no, això no, no, al final no funciona. Y es por un tema de también la que son las prioridades, no? Bueno, aquí está la parte, así, muy rápidamente explicada, de la situación a nivel mundial, de, de cómo está bajando el producto, del de impacto que tiene, que, que es muy negativo, sobre a, a todas las personas que el conrean y, y dependen de ahí. Y hasta la parte más positiva, ¿no? que de alguna manera nos agradaría también que, que, que, que tengas cada vez más, más adeptas ¿no? y más que ¿no? Y este, he que esta noticia ¿no? de, de, de IcoCredit, no... Una, una, una banca y unas finanzas éticas ¿no? que, que, que, això, ¿no? que va a invertir 7 millones ¿no? en, en, en donar suport a, a pequeña escala a los productores y productores de cacao. ¿no? Es un ejemplo también de, de, de cómo la economía social y solidaria también está transformando ¿no? el comercio, las finanzas éticas, ¿no? y bueno, son ¿no? un inversión de 7 millones de euros que al final van a a mil agricultores y agricultoras, que pues, tiene un pacte muy directa, ¿no? Y a sí que arriba, Vull dir que això sí que es un impacto que, que realmente arriba directamente, ¿no? Y a todo Show el Comercio el ¿no? El Comercio com como a, com a alternativa, ¿no? Y también como aparte de esta denuncia, de esta situación, ¿no? Y también como la ja, demostración de que es posible un tipo de Comercio que realmente piense ambas personas, ¿no? Ya, imagino que a todas las personas que estoy connectats una Shell. Una mica al que son las de del, del comerç justo, del preu just, de asegurar que no hi allí explotación infantil de d'aquesta de esta producción. Y bueno, yo también volví a recoger a esta parte que va a yo a la meva visita a Coproagro, a, a República Dominicana. Y aquí doncs, también doncs, eh, bueno, explicaré a esta parte que es la que em va a impactar quizás no que es la parca que, que normalmente cuando compras un producto de comercio pues quizás no, no es veu veo tan. No? Pero es aquest, esta part de com a través del comercio, no ayudas al desenvolupament de toda la comunidad, no? que era el título de, de la charrada de hoy. Y cosas que vaig ver interesantes, Joan Manuel, y eh, ahora ja pues, lo, lo, lo explicaré ya en castellano para que después tú ya ja me conectes con con tu charla, ¿no? Eh, a mí lo que, que, que me gustó de, de, de la visita de Coproagro es, es, sobre todo, ver el, el impacto que tenía en, en, en, en, toda la, en toda la zona y en toda la comunidad que vivía. En una zona eh, muy extensa, en la cual hay pequeñas explotaciones, no son grandes extensiones eh, que pertenezcan a una sola persona, sino son pequeños propietarios. Y, y esos pequeños propietarios y propietarias... Eh, eh, realmente donc, eh, pues tenían esta cooperativa en la cual de alguna manera eh, se defendían sus derechos eh, también recibían una formación, un apoyo también a, a toda la parte más tecnológica, técnica, ¿no? que esto también yo Manuel nos no lo explicará luego hay una parte también del comercio justo que aparte del precio justo es el, la prima social ¿no? que se destina también a, a, a proyectos comunitarios y es la propia comunidad la que decide dónde destinar eh, a dónde destinar estos proyectos comunitarios. ¿no? Y a mí me sorprendió verlo. ¿no? El, el, sobre todo algunas cosas que, que, que, que quizás no, no, no era consciente, por ejemplo, me sorprendió que una de las cosas que se habían decidido invertir es, por ejemplo, todo lo que es el apoyo cuando a, cuando hay alguien que, que muere de alguna familia, ¿no? pues toda la parte de, de de, de todo el entierro, de toda la parte así de más de, de, de pompas fúnebres, lo ¿no? que se consideraba importante ¿no? y que esto pues no, muchas veces como era una cosa así que venía así de repente, pues no, no, no, no tenían el, el apoyo financiero y pensaron que desde la comunidad era, era importante. ¿no? Y, y esta es la parte que para, que para mí en, en Coproagro vi, vi más, ¿no? porque esta participación así democrática de que la gente puede, Puede explicar cuál es su problemática, cuáles son sus necesidades, ¿no? Eh, también la capacidad que tienen para, para poder también, al ser muchos, ¿no? Tienen más capacidad también para poder, para poder decidir según qué cosas, ¿no? Para poder incidir más en los precios, ¿no? Y para que las voces de cada persona sean, sean escuchadas, ¿no? Y, y esta es la parte que, que, que a mí me me impactó más ¿no? y que, que realmente eh, cuando vi eh, cómo se trabajaba allí ¿no? eh, pude pude comprobar eh, realmente in situ que, que, que tiene un impacto muy directo ¿no? y es, es sobre todo destacar esta parte más de, de, de apoyo comunitario y de desarrollo de todas las personas que, que tienen en, en esta cooperativa que es una cooperativa muy grande y ahora explicará yo Joan manuel heredia pues un poquito todas las características eh, que realmente tienen un impacto muy directo en todas las personas ¿no? y que ojalá pues eh, este modelo ¿no? que, que, que tiene el comercio justo ¿no? pudiera ser replicado ¿no? y yo creo que, que el comercio justo también es es una manera ¿no? de, de, de presionar ¿no? y de, de demostrar que tenemos que trabajar hacia una sociedad diferente ¿no? centrada más en los derechos de las personas, de los trabajadores y no tanto en en los beneficios eh, económicos de, de estas grandes empresas. Y aquí acaba mi, mi parte así de, de explicación, así muy, muy rápida, y ya daría paso a, a Joan Manuel para que nos explique también su, su visión. Pues muchísimas gracias y os dejo con Joan Manuel. Joan Manuel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Excelente, gracias por, por esa virtud que tiene de, de nosotros como cooperativa. Eh, agradezco la oportunidad que nos brindan, que el hecho de tomarnos en cuenta para nosotros es un placer. A nombre de, del Consejo de Administración, a nombre de los miembros y todos los socios y socias, a nombre de los trabajadores, damos gracias a nuestros amigos de Oxfam y para por por tomando en cuenta. Muchas gracias. Y sí, como decía Edward, gracias por la invitación. Gracias a Bernan, gracias a Rosel, gracias a todos. Eh, sí, vamos a, a explicar un poco sobre lo, la situación primero de, del país con respecto a la pandemia. Un saludo a los demás, a las demás integrantes que, que están con nosotros. Mi nombre es Joan Manuel Heredia, como decía, y... Estoy representando a COOPROBAR, la cooperativa de productores agropecuarios, Martín Reyes. Entonces, bien, en la actualidad, la República Dominicana eh, actualmente está atravesando con el tema de la pandemia, la COVID-19, que eh, está en el mundo. Pero queremos decir de manera certera, de manera real, que el virus acá en la República Dominicana está controlado. Tanto que el Ministerio de Educación ya ha anunciado la clase presencial. Hemos estado con más de dos millones de vacunas. Tenemos ya la, la parte juvenil que se está vacunando. Ya la parte más que no es más juvenil ya está vacunada en sus dos vacunas. Eh, se ha abierto el, el turismo, se ha abierto eh, bares, se ha abierto restaurante. Es decir que estamos bien en ese sentido. Claro, el uso de mascarilla es, sigue siendo obligatorio, el uso del lavado de manos y el distanciamiento es obligatorio también. Las empresas, todos estamos teniendo nuestra, nuestro nivel sanitario y protocolo guardado para no propagar el, el virus. Es decir que eh, estamos controlados, podemos decir, el país está controlado con respecto a la COVID, así que hacemos un llamado para que ustedes nos visiten y disfruten de nuestro clima, que ahora está bastante delicioso. Bien, eh, siguiendo el tema que se nos ha asignado, eh, vamos a hablar un poquito sobre el proceso del cacao o el beneficiado, el manejo post cosecha, como nosotros mayormente decimos. El manejo post-cosecha eh, cabe destacar que está entre varias etapas, lo que es la cosecha, la fermentación, el secado y luego eh, el almacenamiento. Ahí presentamos las, las imágenes donde está la cosecha. Eh, es bueno resaltar que en República Dominicana tenemos dos cosechas establecidas, que es la cosecha entre año o invierno, donde la cosecha menor, y la cosecha de, de verano, donde ya es la gran cosecha o la cosecha grande. Nosotros acá en el país tenemos eh, dos tipos de, de variedad, que el cacao criollo y el cacao híbrido. Según el, eh, la tonalidad del cacao, tiende a madurar, el cacao tiende, tiene varios colores en la madurez, el cacao verde tiende a madurar eh, a amarillo, como lo ven ahí, ahí, y el cacao morado es anaranjado un poco la madurez. Cuando decimos del manejo por cosecha, que inician la cosecha, el cacao es cosechado, eh, cuando su índice de madurez está eh, ya así, amarillo, Esta foto de nuestra socia Marisol, secretaria del Consejo de Administración Central. Luego entonces que el cacao es cosechado y se hace el picado o descorazonado para que antes de las 6 horas ya esté en el centro de fermentación. Eh, ahí eh, Edward presenta una caja de, de fermentación que es el, la recesión de cacao en baba. Ese, es, después de cosechado, el cacao perfecto entra al proceso de fermentación. Eh, definiendo el, term, el término fermentación, recordamos que es el proceso bioquímico el cual son sometidos los granos para eh, evitar eh, que el, para matar el embrión y para también despertar esas características organoléctricas, olor, color y sabor. Ahí en el centro de, de beneficiado o en la caja de fermentación nosotros le damos seis días, como están viendo ahí. Les damos seis días, eso va a depender del cliente, cómo el cliente quiere. Si el cliente quiere un cacao totalmente marrón, un 70%, entonces le damos seis días. Si quiere más violeta, entonces los, le damos menos días. Como ustedes ven ahí, esas cajas de fermentación están escalonadas. Cada una coge cuatro quintales. escalonada para facilitar al trabajador el acceso a movilidad. Recuérdense que hay que moverlo cada, cada dos días el cacao. Entonces, en la primera etapa se entra y a las 48 horas pasa al otro nivel y después a las 48 horas más pasa al otro nivel para, para ser removido. Es decir que en seis días el cacao es sacado de esas cajas de fermentación. Ahí en esas cajas de fermentación intervienen bacterias, tanto anaeróbicas como aeróbicas, para hacer el proceso de composición química. Entonces, eh, se hace la remoción para que el cacao pueda tener una... para que respire, es decir, y pueda tener la característica de fermentación adquirida. Luego, que pasa de la, de la caja de fermentación? Entonces, si sí llega a los secaderos. Son secaderos especializados con cuadrículas y el plástico, donde permite la aireación. Ahí, después que tenga el secado... Entonces se le da, dependiendo la hora de luz que tenemos acá en República Dominicana, puede ser eh, cinco días, seis días, a veces siete días, para que el cacao pueda secarse. Eh, tiene una especialidad ese secadero, ya que eh, ahí el cacao se seca lo más bonito posible para conocer a nuestros clientes. Es una foto que tenemos acá de nuestros secaderos de del la, de la almacén central de la cooperativa ahí hay aireación es decir que en tiempo de lluvia también el cacao mantiene un dinamismo, una aireación y un caliente con los secaderos para que se siga secando aun la temperatura afuera esté fría, Esas son características de ese secadero entonces eh, lo que está en ese secadero que ya se seca, que comprobamos que está seco se lleva al almacén lo que estamos viendo ahí son pruebas de unos dos kilos de cacao seco ya que los guardamos cuando vamos a exportar. Esa es una muestra representativa de lotes que vamos a exportar para que eh, esté exactamente con lo que el cliente nos pide. Dejamos una muestra representativa para evitar con eso que llegue un cacao como no es o que el cliente no, no, no pueda llamar la atención porque mandamos lo que no es aquí vemos un KPM que es una prueba de, de humedad que se le hace al cacao recordando siempre que los socios nuestros miembros procesan cacao en su finca, entonces lo traen a Copro para eh, seco, ahí le hacemos una prueba de humedad para ver el grado de humedad que tiene recordando siempre que la humedad eh, debe estar por lo menos un 7% para que sea bien seco eh, ya eh, un grado menos de ahí entonces sería sobre seco pero un 7% lo consideramos normal y de calidad se hace una prueba física que ese es el KPM para medir la humedad aquí también tenemos eh, un, a, le hacemos una prueba de corte al cacao para ver el, el, el grado de, que tiene por dentro si tiene efecto dañino como es el moho o qué tanto de, de, de, fermenta, de fermentado está el grano si tanto del cacao violeta, qué por ciento del cacao fermentado tenemos y garantizar de que ese cacao cumpla con los estándares de calidad un por ciento de moho establecido por las normas tanto internas como externas es una prueba que se le se ponen 50 granos 100 granos para entonces eh, hacerle el corte y poder entonces identificar la calidad por dentro del grano. Si está bien agrietado, si está bien marrón o si quedó violeta o qué pasó en el proceso de fermentación o en el proceso de secado si el cacao fue eh, deteriorado o perdió la calidad que nos, óptima que nosotros queremos encontrar Gracias a esa prueba podemos eh, decir que, que el cacao visiblemente puede ser eh, garantiza la calidad que el cliente nos está pidiendo y que el socio hizo un buen trabajo en su finca. Y también lo hacemos para medir el que nosotros procesamos del cacao en baba Es importante eh, el almacén tener, como nosotros estamos certificado eh, orgánico, con entidad a nivel internacional estamos certificados for trade estamos certificado orgánico con la entidad de Imocer. nuestros en nuestra bolsa de plástica también tiene que tener el rótulo o la etiqueta donde se nos pide las normas que podamos etiquetar nuestro producto, Ahí tenemos el flow ID que nos identifica que estamos certificados for trade desde el 2007, también estamos certificados orgánico y el logo claro de la empresa, de la cooperativa para identificar nuestro producto. En ese saco, eh, que es de 70 kilogramos, donde embajamos nuestro cacao. Eh, va a depender del, del cliente, cómo nos lo pida. Ahí ven el almacén, donde se almacena el producto. Ese producto, aunque ustedes lo vean juntos, pero tenemos un sistema de, de trazabilidad, de separaciones, donde... Eh, ahora mismo está en la palestra lo que es el tema de trazabilidad, como manejamos diferentes productores, diferentes sellos, manejamos cintas de colores para identificar el cacao por calidad. El almacén también está identificado por calidad, lo que nos garantiza a nosotros que el cliente va a recibir exactamente lo que pide y que no va a haber ningún tipo de engaño. Gracias a nuestro sello, a nuestros clientes, están siempre complacidos y claro, yo como encargado de calidad y me encargo de capacitar a los miembros, puedo eh, garantizar de que el cacao que vamos a exportar sea el mismo que el cliente pide. Eso es algo que nosotros como cooperativa lo llevamos muy, lo tenemos muy en cuenta y eso es lo que nos ha eh, dado el, una plusvalía a nuestro producto y a nuestra empresa, a nuestros almacenes. Como ven, eh, eh, este es el, el local de, de reunión. Eh, aquí se reúne el consejo de administración precisamente. Y aquí damos entrada a nuestros visitantes. <ríe> y aquí se toman las decisiones en conjunto. Todo lo que ustedes ven en la mesa principal son miembros de diferentes distritos, eh, de diferentes zonas que se reúnen para traer... Eh, las preguntas de los asociados y los representan y también tomar decisiones por la cooperativa y por los trabajadores a favor siempre de nuestra cooperativa. Ahí pueden eh, identificar varios directivos, eh, tanto mujeres como hombres, que vienen a representar sus distritos y con toda amabilidad también le damos entrada a las visitas como lo hizo Eduard hace unos cuantos años. Una foto que llama la atención, yo estoy allá y con el suete verde y de raya, eh, estoy ahí, gracias, edward por la, por la fotografía. Ahí pueden ver eh, parte de, nuestro, de nuestros miembros, parte de nuestros directivos, junto con nuestra visita eh, valiosísima que tuvimos en ese tiempo. coproagro está abierto siempre a cualquier visita, no tenemos inconvenientes, nuestra sede es de ustedes, por eso... Reiteramos la invitación a cada uno de ustedes para que vengan a conocernos y así disfrutar de este calor que, brinde, que brinda nuestra empresa. Y así como decía Edward, estamos comprometidos con pequeños eh, y medianos productores al servicio. Y trabajar, claro está, con el lema que es trabajar por el desarrollo y de nuestros asociados, porque estamos comprometidos con eso. Es una cooperativa de pequeños y medianos productores al servicio de los miembros, los trabajadores y sobre todo las comunidades. Muchas gracias y eh, no sé si bueno, las preguntas se irían haciendo ahora o entonces entraríamos al otro tema. ¿Qué, qué me dice mi amigo Berna? Eh, sí, bueno, teníamos programado que hicieras todo de seguido y que luego pues si había preguntas que las hicieran. Yo he puesto por el chat que si queréis irme avanzando preguntas, adelantando preguntas, me, me las podéis mandar ya por el chat y yo luego las recojo y se las mando directamente a cada uno de los ponentes. Interesante, pues eh, gracias por la aclaración. Entonces, eh, ¿qué le parece si hablamos un poquito sobre los beneficios sociales y ambientales del cacao comercio justo? Fíjense, miren, comercio justo. Cuando, cuando me dicen a mí hablar de comercio justo, inmediatamente cedo porque para nosotros el comercio justo nos cambió la vida. Eh, estamos certificados 2007, pero conocemos comercio justo hace muchos años. Y hablar de los beneficios sociales y ambientales que aporta el cacao comercio justo a nivel de nuestros asociados y a nivel de nuestra comunidad es algo valiosísimo. Con la certificación Fairtrade, que tiene estándares establecidos, criterios establecidos, comercio justo, hemos podido identificar eh, eh, datos valiosos respecto a las comunidades, la sostenibilidad, la biodiversidad, a través de, de, de estar certificado Fairtrade, la conservación de suelo. Es importante ahora mismo que que trabajemos no solamente en el presente. Hablamos nosotros de, de, un, relevo, eh, de un relevo que debe, debe darse a través de, de nuestra empresa. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la sostenibilidad y comercio justo. Eh, es un tema que, que nosotros tenemos bien marcado, la sostenibilidad a través de comercio justo, la biodiversidad, lo social. Señores, no solamente debemos trabajar de manera unilateral. Hacer un compromiso social a través del comercio justo nos garantiza a nosotros que la empresa comprobada pueda durar más de 36 años que tiene ahora. Es decir, si ya desde 1984 se habló de asociación, luego en el 2005 nos convertimos en cooperativa, que hablar ya que yo heredé esta empresa, ¿quién le voy a heredar a nuestros hijos, a nuestros amigos? Es lo social, es lo sostenible y por eso el tema ambiental que llevamos ahora y más ahora con estos cambio climático garantiza el cacao para comprobarlo un nivel excepcional. Excepcional para nosotros, lo que quiere decir que, que es importante que mantengamos la calidez, mantengamos la calidad a través del comercio justo con nuestro tema social y ambiental. Bien, hay un tema que, que también se nos ha pedido abordar y es que, que tenemos que hablar un poquito sobre la organización y, y el funcionamiento de, de la empresa. CoProagro, como, como dije al principio, viene dado por eh, una separación que teníamos. Aquí se inició como asociación en 1984 un grupo de productores y productoras que de manera mancomunada quisieron eh, salir de la competencia. Es decir, querían formar una empresa que pueda darle vida y devolverle su esfuerzo y su trabajo que ellos hacían en el campo, ya que con esa compañía por acciones no, no lo podían tener. De ahí surge eh, una asociación de, de bloques de cacao cultores dominicanos que a través de ese esfuerzo se formó esa asociación. Luego, eh, ya cuando se forma la asociación, entonces eh, eh, pudimos aglomerar a nivel del país y a nivel de la zona todos los bloques. Pero nosotros, como el bloque principal, que éramos el bloque número uno, eh, teníamos un lema, que era trabajar por el desarrollo de los asociados pero eh, Coproagro comprobar esa asociación había crecido estaba creciendo mucho y no podíamos cumplir porque éramos intermediarios no éramos exploradores directos lo que quiere decir que en el 2005 hicimos todos los eh, preparativos para salir y de conacado y hacer una empresa cooperativa para brindarle a los asociados los, ese beneficio que ellos querían con que ellos nacieron, directo. Nosotros exportamos a través de CONACADO, pero nosotros recibíamos los beneficios indirectos. Queríamos una empresa que tuviera exportando directamente y que los beneficios sean directos para satisfacer la demanda de nuestros miembros, de nuestros asociados. Y ahí cuando empezamos la separación de CONACADO que eso surgió en el 2005 y la incorporación fue en el 2007. En la actualidad nosotros estamos en seis provincias a nivel del país y contamos con 3.500 miembros en, con 25 distritos o núcleos a nivel de la, del país y de las seis provincias. Esos pequeños núcleos tienen total independencia porque actuamos con democracia y transparencia. ¿Qué quiere decir? Nuestro amigo Edward decía que nuestra nuestra productores pueden decidir si los productores tienen voz y voto. Ellos pueden decidir en qué van a invertir sus recursos, cómo lo pueden hacer a través de una asamblea general de delegados. Ellos vienen en representación y ellos ponen sus su inquietudes y yo mismo deciden qué van a hacer con ese dinero, es decir, que somos una empresa de pequeños y medianos productores, una cooperativa que ellos deciden, ellos tienen voz. Los que forman la directiva, el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito son productores de los diferentes distritos. También ellos llevan sus inquietudes a sus miembros, a sus distritos y pueden ellos canalizar cualquier información con nosotros. Es decir, que en la actualidad, somos 25 distritos distribuidos y tenemos una organización también se nos permite tenemos eh, una, una asociación o un comité de trabajadores, forma como un sindicato que los trabajadores estamos asociados para hacer negociaciones colectivas y eso se permite aquí también, las mujeres tienen un, un nivel altísimo valoramos lo que es eh, eh, la incursión de las mujeres, tenemos políticas infantiles bien claras, eh, eh, tenemos eh, eh, eh, política de género, ahora mismo estamos trabajando con una política de género, una política de igualdad social para, eh, su, para eh, estar acorde a las normas de certificaciones que tenemos y también para estar acorde a a cumplir con la demanda de nuestros asociados. Así que tenemos un sinnúmero de trabajadores eh, fijos, más de 100 indirectos, tenemos más de 150 que colaboran con nuestra empresa, con nuestra familia y de aquí vivimos. Eso, somos, eso es lo que somos. Somos una cooperativa de productores agropecuarios que trabaja con un lema para el desarrollo de sus miembros, tanto los asociados como los trabajadores. Y se me ha pedido un poquito hablar sobre la prima social y cómo se destina. Fíjense, lo primero es que gracias a la calidad que nosotros exportamos, estamos comprometidos con la calidad de nuestro producto, hacer de nuestro cacao el mejor cacao de la región. Y por eso garantizamos una calidad óptima y recibimos una prima o un premio. Que por cada tonelada que nosotros vendemos, recibimos una prima de 150 dólares a través de, de Fair Trade Comercio Justo. ¿Y qué nosotros hacemos con eso? Según el criterio de Comercio Justo, en su estándar 4.1.7, sobre lo que habla de, del plan de desarrollo, nosotros tenemos claro, ¿eh? y hacemos un plan de desarrollo a largo plazo. ¿Qué es un plan de desarrollo? Un plan de desarrollo consiste en hacer un levantamiento en las comunidades para ver las obras prioritarias y a largo plazo que tienen esa, esos municipios de las comunidades. Pero quienes deciden en qué van a invertir ese dinero son ellos mismos. Lo único que hacemos nosotros es una política de uso de distribución de la prima, porque eso debe estar claro. Una política de uso de distribución de la prima que es actualizada. Luego que se hace la política de distribución, entonces lo consensuamos con todos los distritos para que lo aprueben ellos mismos también. Y el plan de desarrollo, entonces, va a dar lugar a que se vaya a hacer la primera fase, que es un levantamiento que se hace para conocer cuáles son esas obras más parentorias o necesidades que se van a hacer en el primer año. Luego, entonces, ahí mismo se hace... Eh, se dicen las obras para el segundo año y para el tercer año. Es decir, el plan de desarrollo a tres años. Y esas obras se plasman. Luego volvemos a la comunidad a ratificar o a ratificar esas obras para ver si cambiaron de idea en, en, en un mes o va a perseguir, a persistir la misma obra. Luego que se queda la misma obra se aprueba en ese núcleo, en ese distrito, y se viene a una asamblea general donde por cada, 20, por cada cinco delegados por los 25 distritos, es decir, son 205 delegados que van a representar en, ante una asamblea general a los 3.500 socios que tenemos. Ahí se ratifica el plan de desarrollo en de una asamblea y se plasma en un libro, para que entonces se le vaya dando salida a este premio. Ustedes no se imaginan cómo no ha cambiado la vida. ¿Cómo ha cambiado la vida a trabajadores, a pequeños productores que han hecho obra magnífica, casitas, caminos vecinales, puentes, construcción de escuela, policlínicas, eh, ayudas sociales, decisiones, Centro Club, Club de Reuniones, obra para mejoramiento de la calidad. Recordamos que en la política de distribución, el 50% de la prima es para la sede central para mejoramiento de la calidad. Ese es un tema que nosotros tenemos claro y por eso vieron esos secaderos, fermentación, eso se hace con la prima. Y el otro 50% se distribuye a las comunidades. Entonces, eso es para hacer obras sociales, extendido eléctrico, pues, de luz, arreglo de camino, ayudar con el moramiento de sus casitas, compra de medicamentos, etcétera, etcétera. Y en la actualidad tenemos ese plan. U ustedes pueden tener acceso a ese plan. Nosotros tenemos informaciones que se las damos a nuestros amigos, sobre todo a ustedes que somos amigos hace muchos años y que ustedes también directa e indirectamente colaboran por el desarrollo de y, y el cumplimiento de nosotros. Así que reiteramos la, las gracias. Eh, otro de los temas que se nos ha pedido es el cacao orgánico y la lucha contra el cambio climático. Fíjense, en la actualidad nosotros tenemos ocho sellos internacionales, orgánicos, sociales y sostenibles. Ahora mismo estamos con, con un sello que está en fusión, que es, es Renforeza Layas, que es un, un sello sostenible ambiental. Pero las certificaciones orgánicas nos dan un tema de ecológico para, para conservación de suelo y conservar la biodiversidad. Para ahora mismo, el cambio climático, sobre todo a República Dominicana, que es un país que está en el mismo corazón de, de, de, de, de, de, de América, y no golpea mucho lo que es el cambio climático, con torrenciales que hacen crecida de nuestros ríos y arroyos y con larga sequía que también impide lo que es eh, la, la productividad de, nuestro, de nuestra cosecha y por ende un bajo rendimiento de nuestros productores. Pero mantener un, una producción ecológica, un ambiente sostenible, mantener una biodiversidad para nosotros es muy importante ya que contrarresta un poco lo que es el cambio climático y nos ayuda a diversificar los ingresos, diversificar los ingresos. Por el tema de biodiversidad para nosotros y diversificación de, de cultivo es importante, sobre todo sostenible para nuestro cultivo el cacao, porque garantiza eh, buena sombra, garantiza que cuando no hay cacao, por lo mismo cambio climático, eh, hay eh, otros rubros que puede el productor, pequeño productor eh, abastecerse de, de, de este producto y venderlo al mercado y nosotros también ayudarle a mejorar sobre todo hay algo muy importante que nosotros cuidamos y es el suelo el suelo para nosotros es el ente importante ¿por qué? porque es ahí en la que está la sostenibilidad si no conservamos el suelo no podemos heredarlo a nuestros hijos, a nuestros eh, eh, amigos, vecinos, el recurso más valioso que tiene eh, este tema, que es el suelo. Así que trabajamos mucho con lo que es la conservación de suelo, eh, la fertilidad de suelo y uh, buenas prácticas agrícolas. El tema de buenas prácticas agrícolas, VPA, manejo integrado de plagas, eh, conservación del de medio ambiente, uso de los de recursos naturales, todo ese tema eh, ecológico, gracias a nuestras certificaciones, lo tenemos muy claro. Así que, eh, gracias a, a las certificaciones que tenemos y a, y, y a eh, todos todo estos temas, reglamentos eh, internos, podemos decir que podemos contrarretar un poco. Pero esos son los beneficios. ¿Y las dificultades? Sí, claro. Tenemos muchas dificultades. Sobre todo cuando ahora mismo, recientemente, no hubo cacao entre años. No hubo cosecha pequeña. Y la empresa tiene que responderle a los pequeños productores y medianos productores que solamente viven del cacao. ¿Qué va a pasar? ¿No van a comer? ¿No se van a alimentar porque no hubo cacao? Entonces, ahí hay que hacer un llamado. Coproagro necesita estar fuerte. ¿Por qué? Porque necesita tener para cumplir con ese lema, con el desarrollo de sus miembros. Cuando no hay cacao, no podemos abandonar a nuestros socios, no podemos abandonar a nuestras socias, no podemos abandonar a nuestros trabajadores. No, tenemos que tener para abastecer esa demanda. Y eso, esa dificultad ha hecho el cambio climático, donde hoy estamos inseguros de que si va a haber cosecha o no va a haber cosecha. Porque en la República Dominicana, cuando no es torrenciales grandes de lluvia, es una larga sequía. Entonces, estar certificado Fairtrade nos garantiza a nosotros una sostenibilidad para garantizar un desarrollo económico y social a nuestros asociados y a nuestros trabajadores. Ahora mismo, se le han ido casitas a nuestros miembros. Ahora mismo con el tema de COVID, hay muchos miembros que murieron, hay otros que necesitan ayuda. Y aquí está Coproagro, Pero contamos con nuestros clientes, contamos con ustedes para seguir abasteciendo nuestras necesidades porque somos una empresa cooperativa, donde el capital con que cuenta la empresa es de los socios. Por eso apelamos a la sensatez de nuestros clientes, apelamos a la sensatez de todos los oyentes, al compromiso social que tenemos nosotros como empresa para seguir contribuyendo con el desarrollo de pequeños y medianos productores que tienen de una hectárea a 10 hectáreas, el cual lo que producen a veces es insostenible porque tienen larga familia, pero aquí está comprobando y aquí están ustedes para seguir aportando a comprobar ese granito de arena. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Manuel. Eh, vale, eh, si queréis, yo he recogido algunas preguntas que, que nos han mandado, por ejemplo, Rosé y Pepe. Si queréis, empiezo con las que, con las que nos han hecho ellas y, y después, si queréis, si hay alguna más o alguien se siente espontáneo y quiere... Quiere preguntar, pues yo creo que puede hacerlo, ¿vale? Entonces, Juan Manuel, Pepe nos pregunta eh, si todo lo que se produce, lo, lo que produce Copagro, se destina a exportación. Y, y añado, y después te, te haré más cosas, ¿eh? pero, pero se pregunta a qué países exporta Copagro. Bien, gracias por la pregunta y gracias a la persona también que, que nos pregunta. Fíjate, eh, nosotros somos un país caribeño, muy soleado. Es decir que el cacao que se produce acá en Coproagro, eh, tenemos que eh, exportarlo y en su mayoría se exporta, principalmente todo Todos se exportan. Y a los países que, que exportamos tenemos a... Bueno, Suiza, Alemania, eh, Francia, estamos en Estados Unidos y otros países. Muy bien. Vale. Y entonces, Pepe nos pregunta, y esto lo combino con otra pregunta de Roger, eh, ¿Cuál es el diferencial de precio entre el comercio justo y el precio de mercado? Gracias, gracias también por la pregunta. Bueno, eh, estar certificado por el comercio justo, es una garantía porque eh, podemos eh, colocar nuestro producto a buen precio y brindarle así a nuestro asociado un precio eh, estándar, por lo menos que pueda ayudarle con, con los costos. Es decir que si no hubiésemos estado certificado comercio justo, era insostenible hasta la compra de cacao en República Dominicana porque tenemos eh, uno de los mejores cacao y la competencia anda también muy fuerte en, afuera y como son compañías por acciones que pueden decir yo te voy a comprar a, a cualquier precio para, pero no te voy a garantizar una ayuda Coproagro lo que hace es que no solamente vemos precio el productor de Coproagro tiene un paquete completo que es ayuda social, ayuda ambiental y un precio al día acorde a cómo está la bolsa de Londres y Nueva York, que es donde nosotros eh, trabajamos. Y claro, que los clientes que están comprometidos con Coprobagro aportan un granito de arena más a la causa, que, es, que ya conocen la política de nuestra empresa. Vale. Yo, yo no sé si aquí Pepe está preguntando como... Como un dato concreto, ¿eh? no, no sé si, si queréis, creo que somos un grupo suficientemente pequeño para que si queréis matizarlo hagáis vosotras mismas, ¿eh? pero no sé si pregunta como específicamente si hay una diferencia concreta en, en, en, en, en, digamos, monetaria entre lo que se está pagando a los productores de vuestra cooperativa y lo que pagarían las... Eh, las empresas que no están certificadas Fairtrade. Entiendo que esta es la pregunta, ¿no, Pepe? Claro que sí, claro que sí. Eh, entendí la pregunta y muchas gracias. Eh, bien, como, como decía a, al principio, nosotros eh, tenemos una política social establecida. Lo que no podemos es hacer competencia nosotros con la competencia. La competencia hace competencia con Coproagro por la política que, social que tiene Coproagro, por las certificaciones que tiene Coproagro y el compromiso eh, que tiene con nuestro Coproagro con nuestros miembros. Es decir, aquí nosotros garantizamos un precio sostenible a los miembros de Coproagro respecto a las bolsas y con el eh, apoyo de nuestro cliente. Ahora bien, la competencia, que mayormente son compañías por acciones, ellos pueden poner un precio, no como tiene la bolsa, las bolsas de valor. porque Porque ellos son compañías por acciones. Lo que, lo que garantiza es que pueden pagar un precio tal vez más alto para obtener ese cacao y hacerle competencia comprobable. Pero eso no es justo. Eso no es comercio justo. Ellos lo que quieren es Acaparar el cacao del, del, del socio y pueden perder de su bolsillo 10 pesos o 100 dólares para obtener el cacao de nuestros miembros. Coro agro no puede darse ese lujo porque el capital con que cuenta la empresa es de todos los socios, es de todos los miembros. Y repartido, entonces garantizamos no solamente un precio eh, del día, sino el paquete de compromiso social, útil escolar para los hijos de los socios, para los trabajadores, un, un incentivo, un completivo a final de la cosecha para nuestros asociados y obras sociales en la comunidad a través de, de la prima. O sea, nosotros no podemos decir estamos por encima de la competencia o que la competencia está por encima de nosotros, porque lo que nosotros tenemos claro es la política establecida que tiene que probar. espero eh, ver contestado la pregunta, porque eh, eso es lo que son. Vale, mira, te, te, te voy... Bueno, aquí hay algunas preguntas más, ver, creo que están relacionadas con lo que nos estás explicando, pero por ejemplo, una, una, para, para cambiar un poco y luego en todo caso regresamos. Nos pregunta, eh, Laura, eh, si nos, o sea, nos has ex explicado así genéricamente. Eh, a, a qué se puede dedicar ¿no? la prima social y nos has explicado diferentes tipos de proyectos. Pero Laura nos pregunta si nos podría explicar un caso específico de algún, de algún, de algún proyecto, de alguna obra o de, alguna, de, de, de algún proyecto concreto que, que, que hayáis hecho recientemente. Claro que sí, gracias Laura por la pregunta. Pues eh, ahorita decía Edward en su presentación que... Nosotros estamos eh, comprometidos con lo social. Fíjense, nosotros tenemos una comunidad que se llama Chinguel. Esa comunidad, por muchos años, desde, su, desde que surgió esa comunidad, atraviesa uno de los ríos principales que tiene esta provincia, con unos afluentes bastante grandes. Y no tenían un puente para accesar a la comunidad. Es decir, que cuando el río estaba eh, sin cre, eh, no estaba crecido ellos podían pasar en moto y cosas pero encima del río cuando el río eh, crecía era estaban incomunicados y llegó a pasar que se enfermaron personas y hasta murieron y no pudieron acceder a una clínica rápido porque el río no le permitía y qué hizo comprobar a través de la prima Fairtrade construyó un puente un puente de más de dos millones de pesos. Me quedé corto, fui conservador. Pero ese es un ejemplo, es un ejemplo de cómo nosotros hacemos uso de la prima de comercio justo, concreto. Personas que no tienen una casita, que, que no tienen modo de vivir digno y comprobado, le hace una casa digna. Personas que no tienen con qué comprar un medicamento y o le aporta con qué comprar un medicamento para su salud. Personas que no tienen acceso y o le, le abre el camino a través de la prima de comercio justo. Trabajadores que disfrutan hoy de una prima de comercio justo también, donde eso no se hacía. Podemos decir que sí son ejemplo concreto que podemos nosotros resaltar y, y vivirlo. Hay que ver la cara a, a, eh, alegre de esa comunidad y de esos miembros cuando llega Coproagro, no con políticas de gobierno, sino con políticas establecidas a través de la prima de comercio justo y a través de la política de distribución que tenemos como empresa. Espero haber contestado, Laura, las preguntas. Uh -huh. Sí, claro. Vale, a ver esta pregunta, a ver si las voy a transmitir. O sea, tiene relación con lo que hablábamos antes. Habla de la prima social y Eric nos pregunta si, o sea, cómo se financia exactamente. Es decir, la institución que otorga el certificado Fairtrade, ¿de dónde saca los recursos económicos? Bien, eh, según los estándares de, de, de Fairtrade, eh, está establecido que por cada eh, tonelada de cacao vendido no, no llega un premio. Y la pregunta sería: ¿quién otorga ese premio? ¿Quién, quién financia ese, esa, esa, esa prima? Es decir, esta sería la sea, pregunta. Sí, sí. La prima social, ¿cómo, cómo financiar exactamente? Es decir, la institución que otorga el certificado de ¿dónde saca los recursos económicos? Lo que tenemos que saber es que. El Fairtrade o Flosser es el encarga de lo que es la certificación. Y también tenemos un tema social como con comercio justo. Ahora, los clientes nuestros están certificados también de comercio justo. Es decir, que el cliente está comprometido porque ellos están certificados, tienen las normas, están comprometidos a través de esa política que establece el Comercio Justo, a otorgar por calidad una prima de 140 dólares por cada tonelada que nosotros enviamos. Eso es por calidad. 140, 140 dólares, eh, creo que está, ¿verdad, Nicolás? 140 dólares por, por cada, por cada eh, tonelada es un premio que, como lo dice la norma, tiene que venir para hacer obras sociales. Es decir, eh, y hay un tema eh, también que, que no solamente el, el cliente eh, está comprometido, porque el cliente es como, como un anfitrión. Los consumidores, mayormente, los consumidores, quien están comprometidos a aportar un dólar más, un euro más por, por el chocolate, por la causa que tiene comprobado. Ahí, de ahí sale eh, eh, esa prima, este premio que nos llega a nosotros. Es decir, que los consumidores le damos gracias por, por comprar ese, ese chocolate con un euro, un euro más, que eso va por la, por la para la causa de, de, de ese premio. Los consumidores eh, aportan mayormente muy, muy bien. Yo creo que, que ha, ha quedado claro, ¿no? Nos, nos has contestado a todas las preguntas que han aparecido. Eh, yo diría que ya, bueno, no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta de última hora, pero la creo propuesta solo a, a modo de como de, de resumen, ¿no? O sea que el, el precio del comercio justo siempre es superior eh, al precio del mercado del cacao, aunque este suba, o sea, aunque suba mucho. Es decir, hay un precio mínimo que marca, la, que marca eh, las certificadoras de comercio justo, es decir, que este es el precio mínimo que tiene que tener el, el, el cacao del comercio justo, ¿vale? Pero si este precio subiera mucho en, por determinadas circunstancias, el precio del comercio justo siempre es superior, ¿no? siempre será superior y normalmente el precio mínimo de comercio justo siempre es muy superior al precio del mercado de, la, de las bolsas, ¿no? Y lo que explicaba, ¿no? De, de esta parte de la prima social, eh, eh, esta parte la, la compra directamente, en este caso, pues, es la, la, la, la empresa que, que, que, que compra este producto, ¿no? En este caso, por ejemplo, en, en, en Oxfam Intermont, el... El cacao que se compra, se compra a través de GEPA, que es una organización de comercio justo alemana. Y entonces en el precio, además del precio de comercio justo, está esta parte de prima de prima social. ¿no? Y eso, lógicamente, pues al final es lo que es eh, lo que el, el consumidor cuando está comprando un producto, eh, un chocolate, está, está aportando también esta, esta parte del precio de comercio justo y esta parte de la prima, de la prima social. Simplemente era esto como así resumen. Hay algo que, que, que quiero aportar un poco más eh, en la pregunta. Recuerdo cuando fui a, a, a Austria que conocí lo que son las tiendas del mundo. Eh, es increíble, algo muy valioso como eh, grupos, ONG, eh, están comprometidos a, a vender el chocolate eh, a un precio y el consumidor comprarlo con, con, con esa causa, con ese compromiso. Eh, es decir, las tiendas del mundo han, han revolucionado lo que es el asunto del comercio justo y establecer un precio justo y hacer que, que el consumidor consuma un producto de calidad, y sola, no solamente de calidad, sino con el compromiso social con que se vende ese chocolate, con la causa que aporta, que le va a aportar a las comunidades menos pudientes, países tercero como el nuestro, eh, eh, la compra de chocolate. Así que conocí la tienda del mundo, todas las personas que colaboran en la tienda del mundo, mis respetos para ellas y para ellos, eh, hacen un trabajo valiosísimo con, con esos anaqueles, con esas tiendas, con eh, trabajar por... Por, la, por las causas de países que más necesitan, como nosotros. Así que, a nombre de Coproagro, gracias. Vale, muchas gracias, eh, Juan Manuel. Eh, gracias, Eduard, eh, tam también, por las aclaraciones. Muy bien. Yo ahora, <coughs> habíamos dicho de, de pasaros un, un pequeño spot que... Están, o sea, que están emitiendo estos días por, por las televisiones en relación al, al mes del comercio justo si queréis lo tengo preparado por aquí lo pasamos y nada, dura un momentito y luego ya os, os, os hago la despedida ¿os parece bien? pues voy, voy a ello he hecho la prueba, a ver, espero que funcione a ver si lo sé hacer eh, este es... momento que comparto la pantalla. Esta sería esta y ahora os lo vuelvo a tirar. Vale, ¿Lo, ¿lo habéis visto bien? ¿Se ha visto? Hemos visto, pero no, no lo hemos oído. No ah, no lo bien. habéis oído. No. Ostras, qué curioso. Bueno, eh, en todo caso, os mandaré un enlace ahora mismo, ¿vale? Para que para que lo, si queréis lo podáis mirar, ¿vale? como un poco más de calma. Os lo paso por el chat, las que no, no lo tengáis controlado. Bueno, aquí hay gente que está despidiendo por el chat, os lo agradecen todo. Yo os paso el enlace, ¿vale? Y os paso también el enlace del, del, del spot específico de Tarragona, ¿vale? Ah, va. Bueno, y como Rusé a la introducción ya ha hecho todos los agradecimientos y ha agradecido a los ponentes. Yo, pues ya no, no me alargo más. Eh, pues, os hago un pequeño recordatorio para el, para las, las próximas eh, presentaciones online que vamos a hacer estos días vale que, que serán el día 25 el próximo martes que eh, en ingeniería sin fronteras nos va nos va a hacer una propuesta online sobre un documental que se llama agua térbola al negocio para méxico eh, que tiene que ver con, con el negocio del, de las aguas públicas, ¿no? en, en, con una empresa catalana que se llama Bar en México, y va a tener el lugar el, el martes 25 de mayo de, de, de 19 a 21, hora catalana, ¿vale? Y después, eh, el siguiente, la siguiente propuesta online es armas y derechos humanos al Sáhara Occidental, eh, que, bueno, que, es, que la temática es el tema de, de armas y, y de respeto de derechos humanos en, en el Sáhara Occidental, sí, digamos las relaciones de conveniencia que existen entre el gobierno de España y el Reino de Marruecos. Y, y esta es una propuesta de una organización de la, de la xarxa que se llama Una Finestra al Mundo. Y va a ser una presentación que se va a hacer el jueves 27 de mayo de 7 a 21 horas, de eh, hora catalana. Vale. Y después ya hacer el llamamiento, que ya ha dicho Rusé que el día 29 nos vemos todas, todas las que podáis venir, eh, presencialmente a la Plaza Corsini de Tarragona, con, con toda la, la Feria de Entidades y con toda la fiesta presencial. Muchas gracias por, por vuestra asistencia y, y nos vemos en breve. A ver, aquí os muchos mensajes de, de despedida, pues, pues igualmente muchas gracias a todas. Y ahora ya voy a dar por concluida. A también no que está Maribel, tal, Hola. Gracias a todas. Hola, Maribel, que no, no la habíamos visto todavía. que es, es, sí, Ella fue famosa porque tenemos un vídeo aquí de, en Orfam Intermont, que está también en YouTube, donde sale ella explicando un poquito, que si, si queréis y tal, lo pueden, poniendo en YouTube Orfam Cacao, Intermont Cacao y tal, aparece ella también explicando toda la, la cooperativa, así que nada, un gusto verla por aquí, también salían salen algunas de las fotos y pues eso, que, que un, un, placer, un placer verla y gracias por estar aquí también con nosotros. Marisol, a Marisol yo la, yo la invité, lo que pasa es que ella ha estado un poco malita de, de, de salud, pero ha estado siempre pendiente, así que Marisol participó en, allá con los amigos de Oxfam y bueno, sale así como decía Eduard en, en las fotos... Ella es nuestra modelo. <risa> Marisol, que yo le llame Maribel, que siga sí, que, sí, que en las fotos, sí, sí. Con Maribel, Marisol. Sí, bueno. sí. Marisol, Maribel, eso es todo lo mismo. Y Juaco también me conoce. Juaco me conoce. Sí, sí, sí. Uy, sí me gustaría volver a, a verla por ahí otra otra. Lo esperamos por Venga. aquí. Venga, encantaría, que sí, me empezamos. encantaría volver a volver. Sí, sí. Ya, ya, ¿Ya está bien? A que yo quiero que venga Que yo le dije la vez que estuve allá que viniera Para presentarle todo todavía venga, pues, ¿Cómo será, le ha ido Guaco? Será, será un placer, aquí todo, todo bien Aquí trabajando Yo voy a ir seguro Maribel, seguro que voy a ir Maribel. Cuando nos dejen salir de aquí De esta, Maribel, de esta jaula Mídica en la que vivimos <ríe> Seguro que voy Sí, lo esperamos, lo esperamos bueno, pues, nada, muchas gracias nuevamente a nombre de la Cooperativa de Productores Agropecuarios, gracias a todos, a nombre de sus miembros, con su administración, trabajadores. Gracias, muy a gusto me he sentido. Gracias a todos por organizar tan bonito evento. Gracias, estoy siempre a su orden, estamos a su orden para que puedan eh, recibir cualquier consulta de Coproagro y estamos acá. Sin duda, no, no tengan miedo, estamos aquí a su orden. Bueno, gracias, edward por... Por compartir con, con nosotros lo, las fotos, los videos. Gracias a usted, Bernard, gracias por la organización. Un abrazo de, de, de nuestra parte y que pasen el resto de la noche, creo, que nosotros el día aquí. Eh, la bueno. sí. Muy bien. Gracias a, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Adeu. Adeu. gracias. Adiós. gracias. noches.